de este programa este programa nuevo eh, va a ser el rollo de en las criptomonedas es algo que yo no entendía y en un momento separación con mi pareja <ríe> bueno esos enojos que tiene me quedé en el negocio del librio al casa con todo para la gente de Chile puede haber Pueden ir a comer y todo ese tipo de cosas Para el resto de la, del, del, del mundo Pueden meterse a la plataforma en la parte Xbox e O eh, lo pueden escuchar en, en... ¿Cómo se llama? en, en Spotify El tema de las criptomonedas es bien sencillo eh, la criptomoneda, yo lo, cuando supe de ella fue hace como 10 años y era eh, cercano de la crisis de Pride, así que no, no hace sentido. Había un chico que se llama Nacho, que trabajaba conmigo y me contaba de, sobre la Deep World. Hay una película, hay una serie en Netflix que se llama Cómo hacer dinero, cómo vender drogas rápidamente. Se llama House. No, no, búsquelo en la traducción en español porque no, no recuerdo cómo se llama el cómo pronunciarlo. Eh, y el tipo explica perfectamente cómo funciona el disco en ese momento. O sea, el, el chico lo muestra más suave que es un cabrón que vende droga a través de. De las páginas web, la DIC web, para que se es que Google, si tú vendes órgano, ahí pongo mi charanguito, mi negocito, y yo vendo órgano humano, vendo riñones, por ejemplo, riñones y nalgas, riñones y nalgas. Y eh, si te lleva el riñón y la nalga, te voy a llevar, no sé, por, eh, una oreja, y decir una bendice que está en, no sé, ¿cuál <ríe> es la utilidad de esa barba. Entonces, eh, no están indexados, indexado, que significa que tú, por ejemplo, tú con Google, o con Chrome, Chrome o sea, con ningún eh, buscador, tú vas a llegar a esas páginas, ¿cachai? Y son varias páginas, Wiki, Wiki, que la, una, una de las más conocidas, que es hiding Wiki, tampoco tú no, no sé diga. Y en ese tiempo también la, los códigos de acceso son, eran a través de era un código distinto, no era como HTTP, el HTTP, que ustedes conocen, eh, ese que da la seguridad, sino eran por, para llegar a páginas precisas tenías que saberte como la página así, ideal, no la, hay wiki creo que creo que te ayudaba con respecto a ese tipo de, de cómo llegar a esas páginas, pero básicamente la Digweb web, por lo que yo o sea, hay muchos mitos, yo lo que he visto es que uf, venden pura weá nomás, droga, cosas así. Entonces, eh, el tipo cobra a través de en ese momento de Bitcoin, ¿no? como criptomoneda. Entonces, eh, la criptomoneda viene del mundo, ¿cachai? Como entre comillas, de, de, la delin de las mafias y delincuencia, ¿cachai? De, de la Discord. Este de donde.. Eh, pues el típico sicario los típicos sicarios no sé vender pedofilia también hay mucho ¿sí? y se paga con Bitcoin entonces ese Bitcoin tiene se compara con el, el la acción creo que vale como la acción es cara yo la tengo la tengo la, la, la, la veo está el Ethereum también que es otra moneda también bien importante que le la a creó un chico la, el Bitcoin nadie sabe que lo creó o se dice que fue un grupo de cabros o fue un, un chimas no me acuerdo bien el nombre pero no se sabe, nadie sabe el origen o sea que te lo digan es mentira nadie tiene idea cuando se formó ese, ese, ese esa moneda, hay dos versiones por el último tiempo eh, una fuente es Plaxy que es la que cuenta una versión que es, que esa moneda nació que, debido a la inestabilidad que dan las monedas ya los, las correcciones económicas que Hacia la economía. Por ejemplo, en la crisis del 2002 básicamente son bancos que le vendían a la gente que no tenía para pagar. Por lo tanto, eh, los bancos se quedaron sin dinero y tuvo que haber un salvataje, creo que del gobierno, y quebró mucha empresa. entonces Pero la crisis básicamente se desarrolló en eso, en prestar dinero a gente que no podía pagar. Entonces, la versión buena del el Bitcoin es que... Eh, esa moneda nació eso es una moneda digital que nació eh, por ese tipo de cosas o sea para la moneda la moneda bitcoin funciona de otra forma tiene ese, hay un computador que el computador inicial y va generando una fórmula y te genera un bitcoin mientras esa fórmula se va haciendo más compleja te va generando bitcoin entonces esa moneda se supone que se va valorizando en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si tú.. En este momento vale un Bitcoin, vale casi como.. Tiene una equivalencia en dólares. Ya, no la recuerdo bien. Este video lo voy a cortar por parte y voy a ir haciendo la aclaración. pertinentes, porque yo tengo una billetera. Eh. El Bitcoin funciona. tiene dos orígenes. Que es el origen debido a.. a... El origen bueno que es debido a la crisis económica, de una forma contestataria frente a esa problemática del, del capitalismo o del funcionamiento de las monedas, que la, no todos los bancos centrales son malos, por lo menos el chileno no. Porque el chileno, como nosotros pasamos un periodo de comunismo o semi-comunismo, pongan el nombre aquí, tienden ellos a emitir, como tienen el poder del billete, tienden a emitir monedas eh, como... O sea, ellos dan la orden y empiezan a emitir billetes, entonces eso crea inflación, que es lo que está pasando actualmente en el mundo. Ahora estamos en septiembre de 2021. Entonces, en, por lo menos en mi país pasa que hay mucha inflación porque hay mucho dinero circulante. Se dio un bono, hay retiros de AFP, entonces hay mucho dinero y por lo tanto eso genera inflación. ¿Qué hace? El banco, en el caso del banco chileno, sube las tasas de interés para que todo sea más caro y... Empieza a bajar el, la cantidad de compra. La cantidad de compra. Entonces, eh, y el origen malo, que el que yo conozco, es que me llamó mucho la atención cuando empecé a ver las primeras noticias de Bitcoin: es que el Bitcoin es una moneda que nace de, de la de Web, pero por negocios malos, o sea, por negocios turbios. En China. Un pago de sicario, un pago de droga, pongámosle algo más suave, no tanto que es como lo que uno puede ver que un pago de droga, ya te querés comprar, no sé, como metafetamina, ¿cachai? La compráis con Bitcoin y te la, te la traigo. Entonces tú tenés que tener una billetera, ¿cachai?, en donde tú haces la conversión. Creo que se hace otra vez todo por dólares. Entonces, yo traté de abrir una. Voy a abrir una cuenta de. De, de Bitcoin porque. Por, por tenerla, es una moneda, es un, la he estado observando ese caleta de tiempo y los, los, los, los grandes economistas como va o sea por ejemplo este gallo que es Borren Buffett, que es un gallo seco para, la, para las acciones, no la validan. Y El Salvador también la quiso, la quiso usar como moneda válida de cambio con convertibilidad de Estados Unidos, entonces se entiende el rollo. Es una manera que nace la deep web, ¿cachai? para básicamente yo creo que limpie lavar dinero, ¿cachai? O sea, para quien, porque o sea, el, el dinero, el único dinero funciona casi igual como las tarjetas de crédito, para que se entienda. Entonces, porque el big ya entendimos el origen. Está, está, está el origen, la historia que o sea, viene de la Digweb, web. Para mí viene de, de, de ese tipo de negocios porque desde hace mucho tiempo. Y la otra historia es que nace un grupo de chicos que quieren hacer eh, eh, solucionar el problema de la, del funcionamiento de la moneda como tal. ¿Cómo funciona el, la, el Bitcoin? El Bitcoin. Tú a través de una. Tú puedes, tú puedes hacer Bitcoin en la casa. todo se llama Minar y tú vas generando, creo que funciona a través de una fórmula que va generando eh, un bitcoin de otra fórmula otra fórmula, hasta que a esta altura estamos hablando de más de 10, creo que te mucho para generar un bitcoin, okay. eh, hay una página que se llama un buscador como Chrome que es muy buena, se llama Brat, que te da toda la publicidad que, que está en las páginas web, te, te regala tú por ver publicidad te da un BAT, yo tengo como 200 BAT de una miseria pero te paga por ver publicidad entonces eh, la gracia es que esta esta moneda a diferencia de la otra eh, todas las transacciones quedan registradas entonces por ejemplo hay 10 computadores que están haciendo la minería y son los 10 computadores que por ejemplo están funcionando con Bitcoin, están transando eh, la información se reparte entre los 10 y cuando yo le pago a alguien se recoge y después se vuelve a dividir entre 10 entonces puede caer un computador puede caer otro computador pero esa información nunca se va a perder okay. ahora lo que pasa con el manera, la manera en efectivo es que eh, por ejemplo si tú quieres hacer cualquier transacción eh, turbia o por ejemplo llevarte tu mina o llevarte a la, a la otra del motel evidentemente lo vas a pagar con efectivo, el rollo es que el efectivo en el futuro ya era o esa <risa> bueno, ya no, Olvídate de ser, del efectivo, eso ya va avanzaría eh, Eso también que tiene que ver, pues, no sé, yo creo en mi caso pa, funciona como una casa, cosa práctica, a mí el efectivo por una cosa del negocio, de irlo lo dejar, de poder eh, tener otros otro negocios, me sirve como medida de control, porque si te roban, te roban por poco entonces casi todo yo, el 90% es todo digital y funciona... y el rastreo igual que tu tarjeta digital pues, hay, hay, hay un registro de todo lo que tú haces, ¿cachai? entonces, ¿cuál es el problema del Bitcoin? el problema del Bitcoin, y hay una anécdota sobre eso no recuerdo los montos, pero eh, una persona cuando se validó el, el Bitcoin en el mercado fue cuando fue una persona a comprar papayones. A comprar dos pizzas y con dinero de ahora porque las monedas se supone que se van valuando por ejemplo por lo menos el bitcoin se va valorando por ejemplo si en ese momento costaba no sé por un bitcoin un dólar ahora un bitcoin vale un ejemplo 8 dólares entonces eh, el tipo va y sin saber mucho compra las dos pizzas y ahora es casi no sé por bueno, eh, dos por ejemplo ya eh, 8 mil dólares, ¿cachai? o medio millón de dólares para que se hagan una idea entonces, ese es el rollo pero la, el problema de esta moneda es que lo, la gente que sabe sobre el tema el economista y todo, dicen que es una moneda que no tiene futuro, y que su futuro y el origen es malo entonces, no de parte de, la, de los economistas no valida la moneda entonces pero eh, el comercio la está validando y los países también. Entonces, el caso de El Salvador, eh, valida la moneda. No conozco muy en terreno la, cómo, en cómo lo están haciendo, pero sí en caso de Venezuela. El caso venezolano, eso es lo, lo que le explicaba sobre el Chile, ¿no? Que le, ellos, lo primero que hacen, la gente que no sabe, los países como Maduro, que no saben, no tienen ni idea de, de economía, ellos... Eh, eh, tú siempre quitas dinero empiezas a dar dinero a meter dinero al mercado tú generas inflación entonces la inflación significa básicamente es que tú el costo de todo va a empezar a subir de todo acá por ejemplo los autos eh, un auto se supone que usado no deberías ganar plata es como por ejemplo yo me cuesta tres eh, no sé pues, me cuesta un dólar o sea, me costó 3 dólares y yo debería venderlo a 2 dólares, pero en este momento yo lo puedo vender a 5, ¿se entiende? Entonces, y ese producto de la inflación por todo el dinero circulante producto de la pandemia, es algo igual puntual. Pero también después viene, va a venir el bajón. Y hay poca gente que se da cuenta de eso. De hecho, mucho la gente que trabaja tiene negocios, se da sabe que los proveedores están... Hay problemas de escasez, de automóviles, hay muchos problemas de, de, de cosas para traer cosas de afuera. Entonces, eso con respecto a En Venezuela, ¿qué pasa? En Venezuela, eh, el dinero de ellos no vale nada. Por lo tanto, eh, comprar un pan está tan devaluado el dinero que, por ejemplo, comprar un pan vale un millón de bolívares. ¿sí? Entonces tú tienes que ir con una maleta o un saco lleno de billetes, billete ¿cachai? y le compras un kilo de pan al, al tipo. Entonces no es, no es la idea, es poco práctico, no debería ser. Por lo tanto mucha gente se pasa al dólar. ¿cachai? Y eh, mucha gente que, por ejemplo en Chile, en lo que está haciendo para mandar reforma rápida a... Que hay un negocio con respecto a eso, que la, los venezolanos necesitan mandar dinero a Venezuela... Y lo están haciendo a través del Bitcoin. Por ejemplo, tú me pasas, no sé, por pues 100, 100 dólares Yo eso los convierto. Chay, te cobro una comisión de 10 dólares chay, o 20 dólares y... Eh, Compro recibe una persona ya el Bitcoin, hace la convertibilidad en dólares y le pasa la plata en dólares a la otra persona. Me imagino que funciona así, pero es un, no es un negocio muy muy básicamente es un negocio banquero. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que la validación de, del Bitcoin. Ahí, si ustedes pueden cachar, hay mucha gente que recibe Bitcoin que está metida en el rollo. Eh, ¿Cuál es el problema? Son dos. Primero, el mercado. No lo estaba, lo estaba liando de a poco. Los grandes eh, gente que se mueven en el mundo de la economía no, lo, no le tienen confianza, creen que no va a funcionar. Por lo tanto, nadie sabe lo que va a pasar. Tenéis tu alternativa, que te vaya bien, ¿cachai? Y que si tenéis tu Bitcoin, ¿cachai? Tenéis un 2 Bitcoin, cuestan, no sé, pues si ahora cuestan 2 dólares, el próximo 10 años más cuestan, no sé, por pues 10 mil dólares. O que mueran. Entonces. Pero tú igual uno puede... Yo lo estoy observando. Mancha, y... Estoy observando cómo, cómo viene la cosa. No me tinca mucho, <ríe> sinceramente. Eh, cuando las cosas son... Generalmente los negocios son muy, muy, muy, muy buenos. Eh, no son algo trae. Igual hay mucha especulación también. Mancha. Entonces, pero esa moneda yo creo que se va a ir afirmando a medida de que, por ejemplo, cosas como situaciones como la de Venezuela... Me imagino que en Salvador debe ser lo mismo para mantener una moneda estable. No sé por qué él recurre a una moneda como la criptomoneda. Me tendría que enterar bien, pero eso es el tema. No, no, no es más que eso. Eh, la gracia que es más la en este momento ya la, el, el bitcoin se maneja con se va minando y eso va a salir es muy difícil que cada vez hace más difícil obtener bitcoin y tiene un tope entonces esa es la gracia son 21 millones de bitcoin Creo que lo pueden subir o bajar, pero Ethereum también tiene un tope. La gracia de eso es que cuando tú llegues a un tope, eso se va a valorizar mucho. Entonces tener un Bitcoin va a costar mucho dinero en el futuro. ¿okay? Si funciona. ¿okay? Ese es el tema de los, Bitcoin, de los Bitcoin. Y además que funciona, es práctico para pa, pa llevarlo. Tú ocupas tu billetera virtual, usáis o sea, un QR y andáis para todos lados. Y lo otro es que las transacciones, la información nunca se pierde, o sea, eh, queda todo registrado y eh, nunca se va a perder la información porque eso queda toda la persona que maneje el asunto va a quedar una cuota de. Es muy parecido cuando las cuentas de. y e Torrens, eh, funciona casi de la misma forma. Todos tenemos un pedacito de alguna película, o de los que tienen Soulset, lo que funcionan, todos tenemos la, la, la información, y una es, es cosa de juntarla con un necesita y se saca cuando se lo chistoso es que estuve leyendo la noticia en donde eh, tomaron preso a una banda de delincuente y le, les tomaron la banda... creo que era de Nueva Zelanda les tomaron, los tomaron preso y les, tomaron la, les quitaron la, los bitcoins pero eh, para indemnizarlo, eh, tuvieron, pues si el dólar como el bitcoin había subido <ríe> Eh, tuvieron que pasarle la diferencia. Pues, entonces, por ejemplo, si el Bitcoin costaba, no sé, pues, eh, un dólar y subió a 5, tenían que darle los cuatro que le debían. Así que vi la noticia no era más que eso. Pero me pareció bastante gracioso que la policía tuviera que indemnizar. Eh, así que eso con respecto a ese tema. Y no es más que eso. Y lo, lo, el futuro es. Nadie lo conoce, y yo lo que observo es que va a depender de que lo se valide, nada más que eso. O sea, puede, puede que hay mucho bitcoin, esa mucha moneda. No, el bitcoin no es la única moneda. Eh, salió otro. Hay algunos que dicen que la controla, no sé cómo será el tema. Pero lo, el, el tema accionario también es controlado. O sea, eh, yo me metí ahí todo ese tipo de cuestiones, nunca me ha tincado mucho las la acciones. Porque es, es, es, es que más plata si no sabéis, tenéis que entrenar mucho para pasar esa cuestión. Entonces, TikTok va a piola. ¿no? O sea, TikTok va a piola. Eh, Bitcoin va ahí. Entonces, yo igual soy como más... Lo estoy observando, pero soy más de hacer negocios como más tangibles, en donde tú podáis hacer... No soy muy, muy dado a la especulación. Ok. Eh porque cualquier factor puede cambiar por ejemplo eh, cuando uno... porque el problema del bitcoin es que es volátil ¿Qué pasó? que una vez eh, este chico de Eladmas más dio un, en, en su tecnología él estaba aceptando bitcoin pero llegó un tipo en twitter y dijo que eh, toda su tecnología estaba dañando los bosques tal lado entonces el loco dijo ya se quieren trabajar más con bitcoin y el bitcoin bajo. Entonces, todo ese tipo de cosas histéricas que tiene el mercado, ¿cachai? eso también le afecta al valor de la acción del, del bitcoin y a la moneda. Entonces, la, la gracia de esas monedas es que todo el mundo la acepta. Una vez aceptada, está listo. Entonces, el comercio la está haciendo de a poco y si fuese así, yo creo que puede funcionar. Si hay un retroceso, sucede algo... Eh, algo que sea tan terrible puede que no, que quede ahí eso sería con el tema del Bitcoin por ahora cerramos este espacio para abrir otro más adelante me puse en la... en la volada de minar y miné... <ríe> Fue a la más penca que podía haber minado, haber minado que fue eh, Morena, se le dice, que es una criptomoneda que no deja registro y la criptomoneda va en contra de lo que es el, la, el Bitcoin y todo lo que son ese tipo de criptomonedas, que se divide la información entre varios, entre todos los usuarios, se varía que la información vaya, etc entonces caché que la moneda se llama XMR que hay un youtuber argentino que lo hace y no sé si los locos ahora están tratando de tirar la moneda para arriba yo no vi nada malo en la actitud de los locos pero yo igual me salí porque claro, empecé a minar y empecé a minar rápido porque yo tengo un servidor super power, 16 RAM y eso lo compré hace como 8 años atrás, las RAM si podía ponerle más RAM más rápido se las ponga pero muy rápido, entonces. Y en el computador chico, el notebook no, ya un 0,2 y este ya a como un 600. Entonces me llamaba la atención porque se supone que Bitcoin, Ethereum, minan lento, porque tú ya necesitas armarte un computador, una GPU, una maquinaria más, más rápida y todo eso. Igual me quiero meter en el mundo de minar, pero la experiencia con respecto a esta fue de que lo usaban los criminales porque básicamente te usan el computador como un puerto o es darle a abrirle la puerta de tu casa para que te dejen la cagada y te roben po. y en realidad tampoco la moneda está validada por nadie, entonces eh, yo cuando le conté a Barry Hilton me dejó o sea se le dije después, po, y ahí, es como la típica reacción de mujer que, que igual te intuye que no está ahí haciendo algo bien y ya después cuando leí el artículo y encima estaba minando Satoshi en el celular o sea, ya no podía ser más web entonces <ríe> eh, saqué todo y me quiero comprar las máquinas porque igual la puedo comprar para minar pero para ver de qué se trata pero me llama la atención de por qué los mineros entran y salen, yo creo que la cuestión no es tan bacana. no están no es como o oh, voy minero me voy a hacer plata, quizás, o sea, no ahora ¿Sí? y independiente que yo he visto muchos comentarios de que por ejemplo gente de Warren Buffett que es un gallo seco en cuanto a las acciones, no la validan eh, claro, quizá esta moneda no la van a validar en, en, en este momento como dije anteriormente, pero eh, ahora está respaldada por el dólar entonces cualquier transacción que tú quieras hacer se va a respaldar a través del dólar en su efecto de euro, entonces igual tiene un respaldo que es el dólar, y tampoco no, no tampoco es tan así como, tú igual puedes cambiar un bitcoin por, por dólares cuando te los cambias, entonces no he hecho esa transacción todavía ¿no? para como para validar ese que sea efectivamente ese. Pero hay que tener el ojo cuando tú quieres minar. Minar igual eh, hay que informarse más. Yo me metí para probar y sabía que la podía a cagar y si la cagaba iba a arreglar el problema. Pero me voy a regado porque eh, abrí puertas y, y en realidad el programa era súper sencillo para minar. Pues, entonces tú metías ahí el archivo, descargabas el archivo y te ponías a minar el tiro. Y caleta pues, y mucho. Entonces como raro. Yo sí tengo la premisa de que si algo es muy maravilloso es porque esa hueá es una estafa. Y yo creo que probablemente ha habido, pues, quizás, no sé si los locos, pero, los tipos, pero eh, probablemente por lo que investigué una moneda que en realidad vale hongos, O sea, no vale nada. ¿no? Es una moneda para cosas criminales, para... Y es como van avanzando las cosas. Es una moneda que no deja huella, el moreno o el XMR igual que el efectivo <risa> entonces es como es como raro, yo el otro día hablaba con mi hija, con mi pareja y me decía te dais cuenta que ahora la gente te ponía la mano para toser, para estornudar y ahora pone el codo y ahora uno, uno se pone, se fija los cochino que era poner el, la mano pero yo decía, pero más cochino no ponerla, po. entonces van ¿vale? como según los contextos, cachai es, es raro ver la realidad desde otro punto de vista. Bueno, en este caso, igual era una moneda media penca. Y lo otro que yo había leído es que ya minar Bitcoin es como. Es poco lo que podía hacer Yo siento que me quiero meter en la experiencia, pero eh, recomienda las monedas emergentes. Yo he visto replay, yo no sé de nada, así que no sigan consejos tan amigues. O sea, he leído cosas horribles, anda bien Ethereum, se metió bastante fuerte, pero van a cambiar, el, algo van a cambiar, que se va a minar de forma distinta, no sé cuál, cuál es el cambio específicamente. Entonces las monedas emergentes son las que van a... las que hay que minar porque hay menos gallos minando, entonces tú podéis hacer de violencia. El rollo es que la gente la pesque, porque por ejemplo si no... Eh, la moneda no se toma nadie la toma en cuenta, no... Va a haber el verga esa, esa manera. Así que. Esa fue mi experiencia con el, con el minaje. Espero que la próxima vez que me ponga a minar no me caigan. <ríe> Cuando elegí a mi pareja que iba a minar, me iba a comprar equipo, casi se volvió. Bueno, como a la pareja, porque si las mujeres siempre. La pareja hacen esa weá, morir. <ríe> ante el emprendimiento estúpido de uno. <ríe> Ahí se lleva la otra sección. Nos vemos. I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a boy. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Boy, know that the ride or die. I keep boys by my side. OD boy. Day we hustle, but the night we OD boy. Know that the ride or die. I'm a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 Know that the ride or die, I keep boys by my side. Know that the ride or die, I keep boys by my side. boy. Day we hustle, but the night we Oh, boy. Know that the ride or die. Yeah. my guys, know that they fly, know that they fly, know that they ride or die, Codys, brothers, my guys, know that, know that they fly, know that they fly, know that they ride or die, CJ Ike, they ain't no longer about me.